Por último, como último paso, eh, debemos eh, intentar enlazar de alguna manera nuestras, um, eh, no, los datos que tenemos en nuestro CSV con datos externos. Como hemos visto en la introducción, esto nos permitirá tener un dataset cinco estrellas que enlaza con otros datasets de la web y que al final eh, conseguiremos eh, tener eh, una vía por donde explorar más información. ¿no? El, el tema eh, aquí más importante es saber cuáles son las columnas eh, susceptibles de realizar este proceso que se llama reconciliación. ¿no? Eh, bueno, en este caso... Eh, lo que debemos buscar son no valores numéricos, obviamente, porque lo que vamos a intentar es encontrar en, otro, en otra fuente de datos, en este caso Wikidata, ¿vale? que es información extraída de Wikidata, eh, vamos a intentar extraer eh, eh, valores para enlazarlos con esto. Es decir, saber que un valor que yo tengo en mi dataset corresponde con otro valor que está identificado en otro eh, conjunto de datos externo. Eh, generalmente tienen que ser valores eh, generalistas, eh, como eh, nombres de distritos, nombres de ciudades, nombres de países, eh, no pueden ser valores numéricos, no pueden ser valores que representen el nombre, eh, eh, bueno, la calle, o, o sea, el tipo, ¿no? Eh, tipos de cosas, por ejemplo, eh, el tipo de la calle, de la vía o... Eh, pues, eh, valores como el número, valores como numéricos, como coordenadas, sino que deben ser eh, de, de este tipo. En este caso, eh, el que más se eh, adecua sería eh, el, la descripción de nuestro distrito local. ¿vale? Aquí tenemos la descripción en lenguaje natural, generalmente tiene que ser en lenguaje natural, de... Eh, de los valores de los diferentes distritos de Madrid. Eh, también podríamos utilizar el barrio, por ejemplo, pero eh, el, ambos serían susceptibles de, de realizarlo. ¿vale? Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo empezamos a hacer esto? Lo primero que es, volvemos a, generar, a utilizar la columna y empezamos la reconciliación. Aquí se listarán todos los eh, servicios eh, anteriormente en, versiones anteriores a OpenRefine, se podían incluir servicios. En este caso, eh, Wikidata eh, es de los servicios más comunes para utilizar en este tipo de casos y se utiliza eh, eh, y es el que vamos a utilizar en nuestro caso. Eh, una vez que pinchamos, empieza a trabajar y lo único que está es consultando eh, Wikidata para ver qué tipo de datos eh, eh, son los que se adecuan más a nuestra columna. Y entonces eh, los resultados que nos da eh, es que eh, nuestras celdas se podrían reconciliar con estas clases. ¿no? Que estas clases podríamos decir que son el vocabulario que utiliza Wikidata. ¿vale? Entonces es interesante decir que nuestra, eh, nuestro, um, uh, nuestra propiedad o nuestra columna de la descripción del distrito eh, centro también... Es lo mismo que el distrito de Madrid de, eh, uh, de Wikidata En este caso, pues tenemos el distrito de Madrid, pero imaginemos que nos da otras opciones que podrían eh, adaptarse, ¿no? Pues por ejemplo, el metro y demás. En este caso, seleccionamos la que, la que nos eh, eh, se adecue más, en nuestro caso, distrito de Madrid, y volvemos a, a hacer la reconciliación. Y, eh, pues... Eh, tarda unos segundos en generar eh, esa reconciliación Esto dependerá obviamente del número de columnas, eh, perdón, de filas que tengamos en nuestro dataset, en este caso nosotros la hemos reducido eh, para este ejemplo a 300 únicamente. Si fuesen más tardaría más, si fuese menos pues tardaría algo menos y depende también de la carga del servidor de Wikidata ya que es un servidor central que recibe muchas consultas al segundo y eh, puede estar sobrecargado en algunos momentos. Entonces pues bueno, eh, tenemos que esperar. Eh, a que reconcilie todo, llega al 100% y una vez que, que termina, como vemos, ya ha reconciliado eh, todo y aparece que ha sido capaz de encontrar todos los valores para los 200 nuestras 299 eh, columnas. Perfecto, ahora lo que necesitamos. Es, eh, además de tener nuestra descripción del distrito en lenguaje natural, lo que queremos es um, tener el valor de la URI de Wikidata que representa el distrito centro, el distrito de Carabanchel, el distrito de Tetuán, para que luego, cuando generemos el RDF, le digamos este distrito eh, también se uh, representa con esta URI, ¿no? Y entonces, eso nos permitirá pues, enlazar o incluso eh, eh, clicar en eso para seguir investigando o ya en desarrollo de software nos permitirá hacer consultas sobre Wikidata con estos valores para obtener más información enriquecida por ejemplo en este caso del centro del distrito. ¿Cómo hacemos esto? Eh, pues en este caso eh, lo que debemos hacer es en editar eh, columna en este caso no vamos a editar las celdas, vamos a editar columna y lo que vamos a hacer es editar, o sea, añadir una columna nueva basada en nuestra columna. ¿Vale? Entonces, eh, como vemos, lo primero que tenemos que hacer es darle un valor eh, nuevo, en este caso podemos decirle wikidata distrito, y en este valor eh, lo que debemos hacer ahora es generar las URIs de wikidata. Por defecto sabemos que la parte eh, constante de las URIs de Wikidata se representa de esta manera. HTTP, dos puntos, tres W, Y este es eh, el comienzo de la URI de eh, todas las entidades en Wikidata. ¿vale? Y ahora lo que tenemos es que Obtener el valor reconciliado, o sea, la el identificador de cada, del centro, pero en Wikidata. Eh, acordamos que para concatenar eh, utilizamos más, pero en este caso no queremos el valor de la columna, sino el valor de Wikidata, el valor reconciliado. Para, para acceder a eso vamos a utilizar la siguiente expresión, cel.recon.match.id esto es siempre así, ¿vale? siempre va a ser así, no va a cambiar si eh, en vez de centro estamos haciendo por país y como veis aquí eh, para centro siempre es lo mismo y si visitamos eh, esta información en Wikidata accederemos al centro, al distrito de central y como vemos pues por ejemplo tenemos fotos que podemos no tener en nuestro, en nuestro, en, en nuestro dataset y tenemos otras informaciones eh, etcétera etcétera no pues eh, por ejemplo cuántos ciudadanos o, o la población eh, ahora mismo de el centro eh, del distrito centro y más información que se podría utilizar para eh, enriquecer nuestro nuestro data. una vez que damos a que tenemos esto le damos a ok y ya tenemos nuestra columna de wikidata con esto ya hemos terminado todo el proceso de eh, preparación y limpieza de los datos, hemos eh, eh, utilizado en el, en el paso 2.3 algunas uh, herramientas que nos da OpenRefine para cambiar los valores de algunas columnas eh, que no se adecuaban perfectamente a, nuestro, a lo que nosotros queríamos. Eh, a continuación, en el paso 2.4, a través de SCoS, Hemos eh, sido capaces de eh, utilizar una de las columnas de nuestro CSV para adaptarlo a las listas consensuadas de conceptos eh, y de tesauros que tenemos eh, en nuestro vocabulario. Eh, y por último, eh, hemos eh, reconciliado o hemos encontrado ¿no? eh, de, algunos de nuestros valores de, de nuestro dataset. Otros valores en otro conjunto de datos externo que ya está en el RDF, que sería Wikidata, eh, para eh, cuando generemos nuestro RDF, sea un RDF de cinco estrellas. Lo último que nos quedaría por hacer sería exportar o descargar nuestro, eh, nuestro dataset. Arriba a la derecha pinchamos en Export, Custom Tabular Exporter y en la parte de Download lo que hacemos es que nos lo descargue con comas, ¿vale? Como coma separated values. que nos, eh, Esto lo dejamos por defecto. El carácter encoding eh, también. Y le ponemos el always quotes para que si en algún caso, eh, bueno, lo que se comentaba en, en, en una de las pautas, que todos los textos deberían estar eh, entre comillas, ¿no? Los descargamos y... Y ya tendríamos nuestro CSV. Eh, y con eso eh, damos por concluido este apartado de la guía para la publicación de datos eh, en RDF.